¿Por qué? ¡Ay, se están moviendo! ¡Si ¿Sí vieron! ¿Si ¿Sí vieron? ¡Ay, Dios mío! Ay, no sé por qué sé. Se... Hay alguien aquí. ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, me calaron! No, no, no. Hola gente, bienvenidos a un archivo paranormal más. La siguiente evidencia me fue enviada a mi WhatsApp. Y ustedes van a determinar si se trata efectivamente de algo paranormal o simplemente de un susto. Y es que creo que nunca habíamos tenido aquí un video sobre alguien que se espantara más que de una evidencia sobrenatural. Sin embargo, hay que ver primero el video y después vamos a deducir qué fue lo que ocurrió. Oh, yo no sé qué esté pasando. Desde hace rato escucho ruidos de aquel lado, de aquel lado de la tele. Mi marido solo bajó a bañarse. ¡Ah, A ver, ¿qué es lo que está pasando? Clarito vi que se movió el bote. Ay, no! ¡Ay, cierto, es cierto! se está moviendo! ¡Ay, no inventes! que miedo! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Ay, se está moviendo! ¿si ¿Sí vieron! si ¿Sí vieron! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no sé por qué sé! ¡Hay alguien aquí! ¡Ay, Juan Carlos! ¡Ay, Juan Carlos! Como vemos el video inicia bien porque al parecer a esta mujer le comenzaban a ocurrir cosas y ella decide grabar. Incluso graba y no se da cuenta que ya se está moviendo un bote que está frente a la televisión. Se acerca, está platicándonos lo que ocurre y vemos que nuevamente se mueve este bote. Se mueve hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Lo vuelve a hacer en otra ocasión. Esto pudiera ser posible si hubiera una corriente de aire. El bote vemos que está vacío. Entonces puede tratarse efectivamente de que tenga prendido un ventilador o haya aire acondicionado y que la, el aire precisamente es el que esté moviendo al objeto. Lo hace en repetidas ocasiones hasta que ella termina espantándose mucho. ¿Ustedes qué creen? A mí en lo personal me parece que solamente fue un susto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fenómeno paranormal o simplemente un susto por no darse cuenta que había una corriente de aire? Por el momento yo creo que debo de decir que este video es falso, que no se trata de una evidencia paranormal, solamente de un susto. Pero yo no estuve ahí, así que quizá sea algo que de verdad a ella le ocurrió, algo que la llenó de terror. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales en fotografías o video o algún relato en voz en off. Y me la pueden mandar a mi correo que aparecerá en este momento o a mi número de WhatsApp. También los espero todas las noches en mis transmisiones donde revisaremos todo este material. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Archivo Paranormal. Hasta la próxima.